Bueno, tu nombre completo? Víctor Ramiro Vitocci. Sí. ¿Qué sabes del significado de tu nombre? ¿Alguna vez lo buscaste algo? Eh, me han contado que mi apellido viene de descendencia italiana, italiana. También tengo, y sí tengo descendencia italiana. Ah, tenés descendencia italiana. De... ¿Y tu nombre? Eh, creo que lo mismo, pero más allá de eso nunca me, pude, me puse a investigar cuál es su significado, qué, qué es lo que significa realmente. Claro. ¿Y sabés quién te puso el nombre no? Eh, mi mamá me puso Ramiro sí. y mi papá quería seguir con una línea, digamos, este porque mi, mi abuelo se llama Víctor Hugo Vitochi, mi papá se llama Víctor Hugo Vitochi, y bueno, él incluso quería ponerme Víctor Hugo Vitochi también, pero mi mamá no estuvo de acuerdo, entonces me cambió el Hugo por Ramiro. Mira. este Es como una tradición que él quería seguir. Claro. Yo también después planeo ponerle Víctor y Vitoche a mi hijo también. Ah, ¿sí? sí. Mira. Bueno, ¿Y es... ¿Te gusta tu nombre? Sí. ¿Tu sí. mamá te dijo por qué te puso Ramiro? Eh, la razón principal es porque no quería que vuelva a tener el mismo nombre que claro. que, mi, que mi padre. Este, además que no le gustaba mucho el, el, el Hugo, no le gustaba. Claro. Entonces me lo, quiso, me, hizo cam, me lo quiso cambiar. Me dijo, bueno, vos podés ponerle el apellido. El primer nombre, yo le pongo el segundo. Ah, re bien. Y escucha, ¿y vos te cambiarías tu nombre, no? No. No. ¿Te gusta? Me gusta. Sobrenombre. Sobrenombre, eh, nunca me han puesto un sobrenombre. Quizás abreviativo de de, de de Ramiro Rama, de Vito Chivito, pero más que eso no. ¿Y en tu casa cómo te dicen? Eh, Ramiro, ah, Ramiro. Nombre completo. Y Rama, ¿quién te dice? Mis amigos. Ah, tus amigos. ¿Y te gusta? Sí. Eh, el único nombre por el que no me llaman es Víctor, porque no están acostumbrados. Claro. Sí, sí, sí. Eh, no sé si vos querés seguir. Por dónde vas a seguir? Estaba de... De... Mira, si vos tuvieras un hijo, ¿no? Sí. ¿Qué tres características te gustaría que tuviera tu hijo? ¿Mi hijo? Sí, tu hijo. Tenés un hijo, decís, bueno, a mí me gustaría que tenga estas tres... Características? Este, creo que me gustaría mucho que sea atlético porque este, siento que sería este, un padre que estaría enseñando de deporte todo el tiempo. Veníamos a jugar al fútbol, vamos a salir afuera. Eh, deporte que haga lo que él quiera, pero que sea atlético, este, carismático. Me gusta que la gente sea carismática, que, que se note, que ande feliz, que tenga. De buena relación con otra gente y, y que sea libre, que pueda, que sea que decía él lo que quiera hacer. Yo no le quiero implicar nada y este, que, que él decida todo sobre él. Así que, ¿Vos cuántos años tenés? 16. ¿Cómo te sentís con respecto a la edad? Eh, ¿Es un que chico de 16? Es la sí, sí, siempre me, nunca me sentí más grande. Eh, a veces también yo a pensar que este, quizás tengo otras actitudes que no son de chico de 16 años este, capaz que cuando me junto con mis amigos y eh, tenemos actitudes o, o hacemos cosas que quizás no son de chico de 16 años y si son de chicos de 14, porque nos estamos divirtiendo porque hacemos otras cosas. Este, eh, cuando estamos En cuanto a temas serios y si nos sentamos a hablar eh, en una charla seria siempre Ahí sí siempre me considero una persona bastante seria, 16 años, que se toma las cosas en serio, no te va a soltar una broma si estás hablando de un tema importante para vos. Eh, ¿Y en qué barrio naciste? ¿En qué? Barrio naciste. Eh, más que este no, eh, no sé si se le puede decir barrio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, cómo se barrio llama. llama? ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El, el Ah, vos naciste sí, acá, en sí, el, el Ah, y no te mudaste nunca. Nunca me mudé. Claro. ¿Te gusta el barrio este donde vivís? Sí, esto es muda uno. Sí, es... Ah. Sí, es que me... toda la vida acá obviamente me acostumbré nunca... Capaz que siempre hay una cosa de la que te quejas, ¿no? ¿Cómo qué? Quizás a las 12 de la noche uno está descansando tranquilo y se escucha la moto, pa, pa, pa, pa. pa. Claro. Quizás eso es molesto. Este... ¿Tenés amigos en el barrio? Eh, uno solo. ¿Sí? Que no lo conocí porque sea del barrio, sino porque eh, iba conmigo a mi primaria. ¿Y? y era de por acá, entonces siempre nos llamamos. ¿Y de dónde son tus amigos? Siempre fueron de la escuela, mayormente. O eh, haberlos conocido eh, en actividades como, por ejemplo, fútbol, básquet. Eh, quizás a veces salir de fiesta con con mis amigos y conoces a otra persona pero amigos que yo puedo considerar amigos simplemente de la escuela ¿y a qué colegio vas? a la escuela técnica número uno Cuando bueno, ibas a... ah, sí, sí. ¿cómo fue tu rendimiento escolar en la, en la primaria? ¿en mi primaria? Sí. Eh, mi primaria fue, fue buena, no, nunca repetí ningún año nunca me llegó una materia eh, por lo que tengo memoria recuerdo haber desaprobado dos pruebas en toda la primaria y... y la verdad el resto no siempre siempre me acuerdo que llevaba de la escuela y yo me ponía a hacer las cosas que pedía ayuda mi, a mis viejos si estaban si no las hacía yo y no era bastante tranquilo me te sentaba, gustaba me gustaba este, quizás ahora no tengo tan tantos recuerdos lúcidos de cómo de cómo lo hacía pero por lo que sé nunca tuve malas notas o me han regañado ¿Cómo eran tus notas? Eh, mira, en primaria me gustaba mucho matemática, cosa que, bueno, ya de grande no pasa tanto. Este, así que en matemática siempre era lo que mejor notas tenía. Eh, siempre tenía ocho, nueve. En otras materias mmm, tenía un promedio, digamos que de 8. Bien. Y en la que mejor me iba era en inglés, porque yo estudiaba inglés particular. Entonces, quizás los temas que veíamos en la escuela yo ya me los había visto y, y siempre era la, la, la materia la que mejor notas tenía. Claro, te ayudó un montón. Eh, ¿En la secundaria te llevas ahora, que vas a la secundaria no te llevas alguna materia? O eh, ¿Te llevaste no, alguna vez alguna materia? En secundaria me pasó lo mismo. Nunca me llevé ninguna materia. Este, en mi primer año de secundaria, este, como fue un, un cambio de, de una escuela primaria, eh, privada común a una escuela técnica, eh, se había notado quizás un cambio de, de nivel y me costó adaptarme al principio, pero no lo pude sobrellevar, nunca me llevé ninguna materia, nunca repetí de año ni mucho menos. No, ¿Y qué materia te gusta más del secundario? ¿Del secundario? Eh, creo que la materia que más me gusta, pero a la vez que más odio, es programación. ¿Cómo sería eso? A ver. La que más te gusta pero la que más odias. Porque es un tema que es muy extenso, que puedes sacar un montón de cosas que creo que para la informática es, es lo más vital pero, y me gusta aprenderlo, pero a veces es tan complicado. Sí. Porque a veces no lo llegas a entender y te frustras y decís, che, ¿cómo me va a salir esto? ¿Cómo hago esto? No, no llegas a pensar, no razonás y, y también te hace como odiarlo un poquito. Pero... ¿Pero, pero te va bien? Sí, sí, sí. ¿Podríamos decir que es la materia también que menos te gusta o tenés alguna otra que menos te gusta? Podría decir que hay materias que me gustan menos, pero no sé si es por la materia más en sí o por los profesores a veces. claro Porque quizás si esa materia la tuviste con otro profesor, digo, no es tan malo. ¿Y cuál es esa materia que menos? Por ejemplo, teleinformática. Teleinformática es una materia en la que se dedica a comunicaciones de red, este... Cableado. cableado, muchas cosas, eh, cómo conectar una sala de computación, te doy un ejemplo, y... pero tenemos un profesor, este, que no se, que digamos que es muy vago, capaz que sería la palabra, eh, no enseña bien, eh, quizás no te dan a veces ganas de, de ir a las clases, eh, con mis compañeros muchas veces, este, han llegado a decir no, no ir las primeras horas, las dos primeras horas al pedo voy las dos últimas porque con ese profesor no hacemos nada nunca. Entonces también me genera un poco de, che, voy a, voy a estudiar y no me enseñan con esa materia o quiero aprender, quería aprender esto este año y al final no estoy aprendiendo nada. Claro. ¿Y te cuesta estudiar, no? Eh, mira, al principio de secundaria, a los 13, 14 años, me costaba bastante sentarme en la mesa y, y hacer la tarea. O sea, si lo era de obligación. Eh, esos últimos Después vino la pandemia, claro. y cuando reincorporamos en cuarto, quinto, este, sí, se me, se, se me hizo como algo natural llegar de casa y tomar algo y, che, tengo que hacer esto. Lo completo, terminé hoy el otro día tengo las cosas completas. Ya claro. que hablaste de la, de la pandemia, ¿no?, si bien no están en pero ya que hablaste de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo te afecta a vos el tema de la pandemia con el tema de secundario, al no juntarte con tus compañeros? hacerlo por Zoom, ¿eso hizo que se dividieran un poco? ¿pudieron mantener el mismo contacto con, con los compañeros? Bueno, en, en pandemia sí es verdad que igual perdí bastante conexión con algunos de mis compañeros este, si bien al día de hoy me sigo charlando, me sigo charlando, sigo este, juntándome sí, ah. este, en ese momento fue como, no me levantaba y les escribí o no me levantaba, che nos juntamos el sábado este, Sí fue un momento en el que perdí más comunicación. Este, uno empezó la pandemia y decía, che, que bueno, no voy a tener clases este año, voy a estar libre. Eh, y así me habrá pasado transcurrido medio año. Después es una cosa que a mí me pasa mucho, eh, cuando tengo mucho tiempo libre y no sé qué hacer, eh, me aburro, me aburro mucho. Y es un problema que tengo porque quizás me aburro tanto y estoy todo el día con el celular y no me doy cuenta o me quedo haciendo. me quedo mirando la tele o me quedo haciendo, y mi viejo me dice no le gusta, ¿no? Que esté todo el día encerrado. Pero. Eh, mentalmente no creo que me haya afectado. O sea, no. Eh, capaz que siento que no, no evolucioné en cuanto a pensamientos de quizás interactuar con la gente. Y, y cambiar mis pensamientos, mis ideologías. O sea que lo, lo, lo tuyo fue más por una cuestión de, de, de comunicación con el exterior, que es lo que te sentiste. Claro. Después, el resto no te sentiste afectado para nada. No me sentí afectado. Cuando volviste, de... ¿lo sentiste todo normal? ¿O te costó eso de estar todo el tiempo encerrado, por decirlo de alguna manera, dos años en casa, manejando la tarea desde casa, haciendo desde casa. A volver a y la, la rutina de claro, todo estar en claro, Y a volver bien. y pararte en la puerta del colegio y empezar a ver todos tus compañeros no, si empezar no, a ver todo. No te voy a mentir que fue como... Eh, Estaba desacostumbrado, me produjo algo que es raro. Es, como, es raro después de estar tanto tiempo encerrado, venir y hacer de vuelta la rutina que, que hacía hace un año y medio y me olvidé, claro. la dejé de hacer esa rutina. Sí me, no sé si me costó porque los profes también más o menos supieron eh, me tocaron buenos profes supieron sobrellevar el tema de que veníamos de una pandemia y no estábamos o sea vamos a decir la verdad, el aprendizaje que tenías por virtual no se podía comparar y lo hubieron sobrellevar bastante bien entonces no, no costó no creo que haya costado en general, no solo a mí, no costó mucho pero... Sí, fue complicado, es como volver a, a la rutina de antes. Me sorprendió quizás estar un año y medio sin hacer nada y cuando volví, que me sentía desacostumbrado, era como empezar de Le vuelta. había perdido el ritmo, Hablamos claro. el ritmo. Es verdad que sí, ya muy cansado, porque tenía un tenía un turno mañana y turno noche. Claro. Uno volvía de la noche y estaba, me quiero acostar. Claro cuando Antes te la vas a bien un acostado y claro, no te querías no, levantar no te la, Y no te querías levantar. Exactamente. Sí, escúchame, Rama, por ejemplo, una materia que vos decís, no sé, esta tengo facilidad, en esta soy bueno, ¿qué materia puede ser? Eh, inesperadamente este año fue matemáticas. Ah, volviste ¿sí? a matemáticas Volví porque a ma hablaste claro. de la primaria que te gustaba la matemática. O sea que volviste al tema Volví de matemáticas. Volví matemáticas. Eh, nunca me consideré especialmente bueno en matemáticas, era como entendía. Sí. Lo hacía y bueno, ya está, siempre me iba bien. Y ya este año fue, no sé si será el profesor, si quizás los claro. temas fueron un poco más fáciles, eh, entendía todo. Que, eh, todo este año, todas las calificaciones, son, las evaluaciones son todas 10 Todas mis evaluaciones, todas las, no las evaluaciones. La bueno, voz. la tarea es, tenés que hacer los resúmenes. No, no, yo no te tengo <risa> test, yo te tengo test, test sobre test, sobre test. Ay, Dios. No, y me tomaron todas las relaciones Re y bien. Me, me sorprendió, ¿viste? Me dije, claro. claro y, y escúchame, y por ejemplo, con la que vos decís, esta materia es la que más me cuesta, la que más dificultad tengo, la que... Eh... No porque no te guste, sino porque quizás claro, porque es, complicado es aprender difícil el... para Ola, vos, es claro. es un poco con esto el tema que vos decís, el tema de los profesores, el tema que... Claro. O sea, todo eso es un combo que a veces a uno hace que se le dificulte un poco más. Eh... Ahora, porque estoy viendo, trae más de programación. Que cuando bueno, te sientes a estudiar, te cueste ya que tenga está. que estar más... S <risas> sistemas digitales. sistema digitales es... Eh, todo lo que tiene que ver que pasa internamente dentro de una compu. Claro. Este, sistema binario, uh -huh. cómo uh -huh. funciona el tema de los bits, cómo andan. Y... Y es bastante complicado. Tenemos un profesor que explica bien, pero es exigente. Claro. Es muy exigente y la materia quizás no es tan fácil de entender y a muchos le va bien y a muchos le va mal claro. a mí no, no considero que me vaya mal pero pero sí me cuesta. ¿Te cuesta sí me cuesta porque es una materia en la que me tengo que sentar y ver la carpeta o hacer ejercicios claro. porque es un conjunto de porque es una parte de matemática que no se estudia se practica uh -huh. pero es otra parte de teoría claro. y sí la tenés que comprender este bueno, yo en sistemas digitales, la semana pasada justo, nos tomaron una prueba y la desaprobé con un 6. ¿Y, y ¿Con el, cuánto pruebas? con 7? Con 7 aprobamos. Y bueno, en, en el año yo no había desaprobado ninguna mate, ninguna evaluación. Y fue como, desaprobé esa y me puse mal. ¿Viste? Dije, uy, bueno, yo estaba, la, desaprobé la primera. Claro. Y... Y bueno, es una materia a la que no tengo que meter ganas porque si no es complicada. Claro. Vos, cuando, cuando, perdón, cuando vos decís exigente el profesor, ¿en qué sentido decís? ¿En que da mucho material de estudio o, o exigente por las pautas que pone en el trabajo? Eh, mira, estamos, lo que pasa es que el, en la clase, nosotros hacemos mucho tenemos cuatro horas seguidas con ese profesor Un montón. Entonces tenemos eh, mucha práctica en clase, más que tarea en casa. Sí nos va a estar en casa, pero quizás es una clase cada tres o cuatro a veces, claro. inclusive. Entonces nos da un respiro. Igualmente, aunque no nos dé tarea, uno a veces, eh, bastante de nuestros compañeros incluido, se sientan a practicar, porque claro. si no te olvidas si va el próximo viernes y no... Claro, no te acordás. Eh, por eso es que también es exigente, porque ve que llega el viernes y quizás hace preguntas medio básicas y nos quedamos, ¿viste? Sí. También es capaz que uno, el miedo a responder, sí mm. sí es, O si te equivocás, ¿no? Hay si mucho de avergüenza vergüenza también. Sí, porque el profe es... Eh, eh, ahí está, es, es, es, es por, porque lo yo le digo exigente. Claro. Te pide que entiendas el tema. Eh, a veces le pregunto un solo, no es que me a veces pregunte toda la clase. A veces le pregunta, che, vos decime, ¿qué pasa cuando eh, en este sistema queda cero? Bueno, este... Y da bastante contenido en una misma clase. Claro. Y a veces es como abrumador porque es mucho para procesar. Claro. ¿Pero te pasó así que te pregunte a vos? A ver, Ramiro. Eh, sí, me no ha pasado, pero por suerte me he respondido bien. ¿Cómo te sentiste con eso? Cuando te preguntó ¿qué sentiste? Eh, y nervios. Mm. Nervios porque dije, yo mmm, voy a responder mal y ya no sabía, ya no sabía si eran nervios de, de, de mis compañeros o del profe. Era la un presión conjunto. una presión un conjunto de presión sí, sí. y quién eligió que vayas a una escuela técnica de visión propia o de no, tus padres no de mis padres al principio no creo que terminé primaria yo no sabía lo que era una escuela técnica dije para mí existe primaria normal secundaria normal y, y no la tenías en cuenta no tenías claro, idea no la tenía en cuenta mis viejos después del de verano daban una charla mira escribimos eh, una escuela técnica a no, la luna es que me inscribieron, porque yo tenía que salir por sorteo, y salen pocas personas, y no era seguro. Si yo no iba a la escuela Timmy iba a seguir en mi ¿En, mi, en la misma en mi que primaria. estabas? ¿Qué escuela bueno, ibas a la primaria, en eh, Nuestra señora de Pilar, la que ah, estaba la acá persona. sobre... Sí. Este... nada no, bueno, no tenía... No, no era certero que vaya a la escuela, porque era complicado, pero bueno. ¿Y a qué con, perdón, en qué consistía el, el sorteo? ¿Si te anotabas, o sea, si te notaba, tenías que tener gente, ciertos requisitos, eh, sí, capaz, si, capaz que tenías, necesitabas algunos requisitos, o, y yo capaz no me enteré porque se manejaban mis padres, lo ah. que sí tenías que hacer era como un test, tenía, te daban eh, este dos integrales digamos, de matemática y otro de práctica de lenguaje, claro. digamos y las tenías que completar, tenías un tiempo límite y las tenías que mandar más o menos para ver en qué nivel estabas Pará, Entonces entiendo que tus viejos te anotaron ellos para ver si, bueno, si salías sorteado o no, si no seguías en, en el pilar y ellos te comentaron después de haberte anotado te dijeron en el verano, mira hijo, te notamos en... Eh, no tengo te recuerdos te claro, pero no sé si lo hicieron así o me dijeron, che, nosotros te vamos a anotar Me parece que me iban a anotar igual, de, aunque yo quiera o no Claro, pero no fue algo consultado, como ¿te gustaría ir claro, a la escuela técnica? Claro, no, igual en ese momento yo sí me acuerdo de que no quería, porque ah, yo quería, okay. ir con, este, quería seguir con mis compañeros. Claro. Y era como, sentía que meterme en un este, en un salón nuevo que no conocía a nadie, también a esa edad sentí que, era, que no, no iba a ser lindo, no, Claro. que no me iba a sentir cómodo. Después sí, pasó el tiempo y era ahora ya me acostumbré. Claro. Ahora te gusta. Y hay un profesor, un preceptor eh, que vos veas, que te gusta, que admires, que, decías, que digas, che qué copado que haciste en lo largo que vas de la secundaria, ¿no? Eh, sí, puede puede ser. Digamos que era... Que tengas más afinidad, bueno, por ahí... No, no, no le diría afinidad. Sí la diría que es un tipo de admiración porque era, era muy buena profe, pero era de complicado. Era física, era una materia que teníamos el año, que, el año anterior, porque este año ya no nos dan más esos temas por nuestra especialidad. Como yo me dedico a informática, eh, física y química no nos dan porque no sirve. ¿Cómo es eso? Llegás a cierto nivel claro. y ya reparten parten, ¿nos puedes explicar a ver cómo es un poquito eso? sí Nosotros tenemos siete años incompleto. Sí. Son siete años. Vos tenés tres años. Eh, en el que se te aplican las materias básicas eh, y esos tres años lo no tenés que completar con materias básicas. Luego de esos tres años, al cuarto año ya empiezas con una especialidad vos tenés que elegir. tenés entre maestro mayor de obra, química o informática. Ah, bueno. Bueno. Este, yo me gustaba más informática, eh, como era tecnología y bueno, nosotros que somos sí. jóvenes manejamos las ciudades, dije capaz que... Eh, me divierte va a ser más fácil eh, también tenía un pensamiento erróneo de lo que era la informática no pensé que era lo que iba a ser ahora que me sigue gustando sí pero tenía otro pensamiento cómo qué pensabas que iban a ver nada no, yo pensé que íbamos a que agarrabas y programabas un jueguito y era una una boludez viste ah, que agarrabas un programa era más y era, abocado era, a programación y esas era cosas era programación o, o que íbamos a armar pcs todo el tiempo claro eh, pero bueno no, no quise decir las otras materias, maestro mayor de obra se me hacía cuando pensaba en los proyectos, eso que te hacen armar que sí, si resiste esto, que las todo. maquetas, mucha matemática, y dije mmm, no sé si quiero, los planos, claro. los planos a mí no me gustaban si tener que andar con la regla, eso no... Sí. solo ser bastante prolijo pero no me gustaba Claro y química era mi segunda opción pero como la mayoría de la gente que conocía porque de primero a tercero vos estás con tus compañeros que empezaste en primero y hasta tercero, sí. y a partir de cuarto, como vos elegís una especialidad, se separan todos. Claro, se separan. Ya no son los mismos. Entonces, como la mayoría de mis compañeros iba sin informática, bueno, sin informática. claro Y ahí a ustedes les dan en la escuela, ponerle dentro de los tres primeros años, les van explicando más o menos cómo serían las otras orientaciones o cómo lo elegís. Sí. Mm. Te vas comentando por arriba porque que yo recuerde no tenemos una materia muy específica eh, que más o menos dijera para que te des una idea. Aunque teníamos dibujo técnico, mm. que claro, era de planos, sí. se podía asimilar, asimilar a maestro mayor claro. de obra. Eh, por eso también decidí no me gustaba mucho. Claro, ahí te diste cuenta que no. Y fuera de eso no nos contaban por arriba. Quizás teníamos una. Venían los del consejo estudiantil sí. y venían y te contaban un poco cómo eran las experiencias. O venía un profesor y te, te contaba una anécdota, quizás diciéndote más o menos cómo era. Sí. Eh, pero más que eso, no. Volvemos un, un toquecito por atrás. El tema de química, porque lo descartaste? ¿Solo por compañeros? ¿Te dedicaste a ver un poco más, a ver de qué se trataba o directamente... Te ¿Fuiste informática? Porque el resto fue... Eh, también fue porque cuando me dieron a elegir las especialidades que estábamos en pandemia... Eh, no sé, me importa. Me puse a investigar, eh, no sé me puse a ver más cosas de informática, o quizás estaba más aburrido de la informática y también me influyó. Mm. Y no sé, no es que química no sabía bien de lo que trataba y fue un error mío no ponerme a investigar tampoco la, de lo ah, que trataba. Por ahí claro. viste, investiga y dice no... Ajá. Y hoy, a ver, más o menos sé de qué trate, no me arrepiento, pero quizás en su momento si hubiese preferido saber de lo que se trataba la química, este, o de qué, de qué abarcaba. Este, igual en química, mi química era... de mis compañeros iban cinco o seis chicos. ¿Qué vendrías ser de ingeniería química, algo así? Sí, no, te técnico-químico. Ah. Y luego si vos querés podés a la carrera. La carrera claro. este, no sé cuál si sería sin ingeniero químico o qué vendría haciendo las cosas. Sí. Y... Bueno, pero por lo menos por lo visto elegiste bien el tema. Bien sí, y te gusta. Por suerte sí. Sí, mucha gente no. Este... Aparte te digo que es lo del futuro, ¿no? Sí, es obvio que obviamente. es lo del futuro. totalmente Eso es algo que, que ya es algo que, que se instaló sí, en la pandemia y vino para quedarse. Este... No, mucha gente de mis conocidos que quizás se metieron a maestro mayor de obra, ponele, y dijeron: No, no me gusta, me quiero cambiar. Claro. Te puedes cambiar, pero, o sea, no puedes cambiarte a la mitad del año, creo. Tiene que ser recién el próximo año. El Entonces año, perdiste ya el tiempo. Claro, y ahí ya imagino después... igual te tomarán equivalencias también. Claro. Como... Además te cuesta reingresar porque es como estás aprendiendo todo de vuelta, todo claro. nuevo, te perdiste un año. Es más complicado. Sí, sí. Bueno. Escucha, eh, si vos tuvieras que decir, por ejemplo, dos o tres cambios importantes que vos decís, que tuviste en tu vida. No se sé, pueden ser desde chiquito hasta el día de hoy, ¿no? Dos así, sí. dos, tres. Esto que nombraste, del cambio de escuela, por ejemplo. Cosas así. Que te marcaron, cambios que te marcaron. En primaria no tengo recuerdos de que cosas que me hayan marcado no, mucho. No, en digamos. la vida, no, no, no se trata de colegio específicamente. En la claro, vida. Claro, ¿en mi vida? En sí. la vida. Eh... Yo creo que a los 12 años, este, tuve un, un cambio de decir yo mismo este, de que viste que uno tiene esa edad en la que quiere ser más grande, uh -huh. quiere empezar a manejarse solo. Sí. sí. a esa edad, a los 11 también inclusive empecé a querer viajar solo, a querer manejarme solo, manejar mi plata. Este... A ver, obviamente mis viejos eh, estaban de acuerdo, pero a la vez no porque sentían que era muy chiquitito. Yo claro. eh, me empezaron a dejar a manejarme solo recién cuando a los dos segundos empecé mi secundaria. Eh, creo que ese fue un, el primer cambio de decir che, quiero, quiero empezar a manejarme solo. No no depender tanto de mis viejos. Claro. Y, o no tener que pedirle el permiso a mis viejos para todo. Que bueno, igual hasta el día de hoy le pedí permiso para sí, todo, ya. pero era como una manera de sentirte más grande, Ajá. ¿no? Más independiente. Sí. Y después que hiciste es ese cambio, ¿no? De decir, bueno, empezaste a viajar solo y eso. ¿Cómo te sentiste? Eh, pensé que iba a ser más satisfactorio, pero eh, no sé, quizás lo disfruté más los primeros días de poder sentirme más libre. Che, estoy viajando solo y era algo nuevo. Y quizás a los cinco meses, seis meses, se me fue toda la emoción <risa> que Me podés llevar más No, no sí. A mí me pasó algo al final <risa> mío Me ¿eh? podés llevar Yo Y... No, así me pasó eso Y... Um... ¿Y algún otro que recuerdes? Hace poco, hace... Yo creo que en este verano Cambié bastante de, de personalidad Sentís eh... que hiciste un blink, o algo claro. que hiciste un blink No sé si es por, por la edad de madurar o qué será sentí que había un cambio pero quizás con gente que no era tan allegada a mí mm. que empecé a tratar diferente quizás con mis amigos o mi familia amigos más íntimos no eh, no, no cambié mucho seguía teniendo la misma, el mismo comportamiento pero con otra gente quizás era diferente a qué te referís diferente eh, digamos que más este, con más prejuicio sobre la persona o sea Decidía, decidía mucho si quería llevarme bien con esa persona, o quería llevarme mal, o miraba mucho las actitudes. Era muy podríamos selectivo, decir, podríamos decir. Eso te iba a decir la palabra, que muy selectivo que te, te empezó hasta por el selectivo Pero de la te... gente que, que vos querías que te rodeara, claro. que te hiciera bien y no gente que te hiciera mal. Algo así podría llegar a decirse sí. Sí. ¿Y eso te pasó también así con gente que conocías o de la familia? no excepto de la eh, gente nueva, ¿no? que vos elegís con Claro, que no, hay... no, por suerte no me no pasó con, con gente que ya era llegada a mí. Mm. Eh, quizás, a, después de uno más de grande, eh, se entera de comportamientos que hubo dentro de capaz en tus familiares o amigos, claro. que no sabías y nunca te diste cuenta, pero quizás eh, me han pasado cosas así, pero ya no llevo la relación con ellos, ya no me hablo con ellos, claro. entonces no me cambia mucho. Eh, también pasó con, con la que vendría siendo la prima de mi mamá este, Que bueno, pasó un, un tema bastante grave y ya no se habla, no tienen relación Y vos no estabas enterada no de estaba ese enterado. problema no, no, no, capaz que como era... Cuando uno chico. enfocaba eso, era chico, no me daba claro. cuenta y capaz que hoy te das cuenta de que no eran buenas personas Claro y Bueno, ellos estaban bien y habla bien de vos yo como mamá no te digo habla bien de vos de tratar de ver y de discernir lo que está bueno y está malo siempre y cuando sea un bien para vos no claro, que vos tenés que tomar conciencia de eso que estás de esa decisión que estás tomando no es de decir no, bueno quiero juntarme más con Denise, pero no quiero juntarme más con Pablo porque si sí, estoy más tiempo con Denise, no sé, pierdo más tiempo de estudio, pero con Pablo me ayuda, por ejemplo, ¿no? Eso está, está bueno y es acorda tu edad y eso significa que estás con los pies sobre la tierra. Yo opino, no sé, como, como ¿Sí? mamá, que creo que es un poco... Y creo que la escuela en la que vas eh, tiene mucho que ver, una escuela común, una escuela técnica, hay mucha, mucha diferencia en el tema de la educación y la enseñanza. Sí, sí. Ellos pasan muchas horas en la escuela. Por eso, yo creo que eso es muy bueno, aparte de esto de que te enseñen, eh, que tengas estas capacidades de poder eh, o elegir maestro mayor de obra, química o el tuyo es informática. informática eh, que tenés ya salida laboral, claro, general, ya salen con oficio ellos. Ya salen con oficio y una. Eh, me imagino que hasta la, la, la escuela misma tendrá sí, pasantías. Pasantía. Nosotros el último año tenemos una pasantía de 200 horas en una fábrica. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Muy buenísimo. Si sientes que trabajaste bien, la misma fábrica te puede contratar. ¿Tenés que tener algún requisito para poder entrar en esa, <coughs> en esa parte de, de, de, las pasantías. de las pasantías? Por ahora no me han dicho nada, supongo que tendrás que tener todas tus materias aprobadas Sí, bueno, sin por nota bueno, no, ninguna... o algo de claro. eso, a veces eh, Más que eso, no lo sé Pero, como dije recién, tenés que, de... ellos mismos nos explicaron No eligen a todos, quizás mandamos 30, hacer una pasantilla De esos 30, eligen a 3 claro. ¿Cuántos son en tu curso? Eh, en mi curso debemos ser unos 26 chicos, quizás, por ahí son bastante... éramos más en... ahora somos menos Siempre fuimos más en de primero a tercero Claro Cuando no, pero al dividirse Claro, fue fue bajando sí. Cuando empezaste en primero, ¿cuántos eran? y 35, 36 Bueno, no bajó tanto No bajó tanto igual No bajó, se nota la diferencia de la elección informática Sí Se sí, nota sí. mucho Bueno, creo que estamos sí Creo que eh... por estamos bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, esto de la tarea, sí, si vos querés, ¿eh? Eh, de la tarea para la semana que viene, no sé vos qué día podés, si quieren ya programamos igual.